estoy aquí, bulevar de Sabana Grande, mírenme, militares, militares que se están eh, desertando y ellos desean pronunciarse a favor, a favor del gobierno, señores, cuidado, estamos aquí,